Este módulo está enfocado al análisis de estructuras con sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos, donde usted comenzará con una revisión de sus características para comparar las ventajas y desventajas. Luego hará una selección de los dispositivos involucrados para lograr un manejo seguro de estos. Y para ello, se han concebido y diseñado tres unidades didácticas, la primera denominada identificando sistemas hidráulicos y neumáticos, la segunda conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos y la tercera conociendo los sistemas hidráulicos.